Muy buenas, mi gente bonita de YouTube. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Yo estoy muy bien. Esto está siendo grabado muy, muy rápido. <risa> Hoy os vengo a traer rápidamente el vídeo que ha subido Super Champions sobre el, el diseñador del nuevo Mecha, por así decir, donde más o menos él explica cómo, cómo ha sido el diseño y así más o menos lo veis más detalladamente. Y poco más dentro vídeo. Hola, mi gente bonita de YouTube. Mi nombre es Shoji Kawamori. En esta ocasión, he diseñado un mecha para Super Mecha Champion. Ya que me pidieron que diseñara un mecha estilo héroe, he creado un mecha con una imagen genial y de moda. Hablemos de la transformación. El mecha se transforma en cañón y he estado pensando en cómo darle forma. He creado muchos diseños de mechas transformables durante todo este tiempo. Como por ejemplo, mecas que se transforman en vehículos y luego se transforman en robots. Esta vez he pensado mucho en una transformación única. Finalmente, he imaginado a un meca con una forma de anillo en el centro. Y un rayo se proyecte por el anillo. Y desde el agujero por donde el rayo será lanzado. Y así se creó el diseño. Tengo muchas ganas de ver... Cómo se comporta mi mecha en el escenario de Super Meta Champions. Por favor, pilota el mecha que diseñé y pelea con todo tu corazón. Muchas gracias y suscríbete al canal de Broly.